no es tarde. El fuego ya no me arde Soy un simple cobarde Y ya no, no. Reventó la bomba Y ya nada no me cura Y me calma Hay fracturas que perduran En el alma y dura en la noche oscura Y mi arma dura. Está en la basura Ya no me queda nada insaciables de demostrarle a todos que están muy equivocados me revienta la cabeza y ya es algo inevitable si no hago nada malo porque siguen insultando lástima que me lastimen pero lo sigo queriendo y hay días en que todo me lo termino creyendo si mi mente alucina es por la falta de sueño pero sea como sea el que sale perdiendo soy yo dime por qué me hacen sentir mal y la bomba que hay en mí está a punto de explotar me rompo la cabeza para tratar de estudiar pero no sirve quizá deba romperla literalmente totalmente revente mi mente por golpes y gritos de la gente pero ya no más, quien quiera que lo intente Yo ya no me controlo y lo que hagas ya no va a ser suficiente Jamás soporté maltratos, pero me cansé de ser el tonto y ya no aguanto Van a llorar el doble de cada uno de mis llantos Cuando vean que el tonto en verdad no lo era tanto A todos mis traumas los olvidaré Ya no voy a aguantar a quien no me supo querer Recé, porque fue lo único que supe hacer Y hoy tampoco lo sé, pero no me voy a esconder Sé que no es tarde, el fuego ya no me soy un simple cobarde Y ya no, no. Reventó la bomba y ya nada, nada me cura ni, cura ni me calma, hay fracturas que perduran En el alma y dura, en la noche oscura Y mi arma dura. está en la basura Ya no me queda nada, solo lágrimas Entre mil cortadas, Causó lástima Mentiras creadas por no. Acabo vuelte Parecía un error Y me hicieron creer Que todos tenían razón Llegando a ese punto En que en cada conversación Ya no decía nada Y empeoré mi situación O salgo de mi habitación Tal vez si tengan razón Siempre es la misma canción Con la misma sensación Soy el niño del rincón Siempre al llegar al salón Tenía miedo Y por todo pedía perdón Había días En que pensé En que era un inútil Intento decirme que no Pero me es tan difícil Sé que hay más salidas Pero sí me hizo fácil Pensé que era lo mejor Para un niño frágil Tengo miedo Pero es tarde Aunque no estoy seguro Si tomé la peor O la mejor mejor decisión del mundo Sé que pude arrepentirme hace tan solo un segundo Pero ahora tengo frío y todo se está haciendo oscuro Confirmé que no recibes todo lo mismo que das Y preferí dañarme por no hacerlo en alguien más No puedo perdonar, si me quedo tú te vas Busqué la felicidad y no la encontré jamás ¿Por qué no siempre recibes lo mismo que das? Me lastimé por no lastimar a nadie más Borré las páginas entre un mar de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 Causo lástima oh, Mentiras oh, creadas oh, Por no lastimar oh, Se acabó el teatro. Para...